Vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 3, curso corto virtual procesamiento de productos cárnicos. Nuestra actividad interactiva se denomina elaboración de mortadela. Estimado aprendiz, es hora de validar los conocimientos adquiridos en la actividad de aprendizaje 3, analizar el proceso de elaboración de productos cárnicos escaldos y jamones. Vamos a clicar el botón iniciar para comenzar la actividad. Lo que vamos a hacer en esta actividad será organizar las etapas del proceso de elaboración de mortadela. Entonces, para elaborar esta mortadela vamos a inicialmente seleccionar la materia prima. La primera etapa es seleccionar la carne y la grasa que deben estar refrigeradas de 3 a menos 5 grados centígrados. A continuación vamos a realizar el picado y molido. Se debe aplicar el tocino en cubos de un centímetro y moler la carne en discos de 5 milímetros. Luego vamos a realizar el proceso de cuteado. Se lleva la carne y la grasa al cutter donde se mueven finamente y se mezcla con los demás ingredientes para obtener una fina pasta. Luego vamos a mezclar esta preparación. Se lleva la masa a la mezcladora y se agrega el tocino mezclando por 3 minutos. Posterior a esto vamos a embutir y atar mediante la embutidora se introduce la parte de las tripas sintéticas preparadas previamente y se atan por el extremo libre. Se deja reposar, los embutidos se cuelgan en palos de madera y se dejan reposar durante tres horas. Desde el hora ahora, esto vamos a escaldar el. Eh, productos se escalda a 85 grados centígrados durante 120 a 150 minutos hasta alcanzar una temperatura interna de 69 grados centígrados. Luego vamos a ahumar nuestra preparación se llaman los embutidos a cámara de ahumados a obtener una temperatura interna de 70 grados centígrados. Luego se refrigera la mezcla, se imprime y se durante 8 horas, por último se taja y se empasta la primera la es y llevar la cancha, gracias a que bueno, de cualquier Sería como el por de esta actividad. Eh, terminamos con esta actividad, vamos a ir con siguiente. Aquí nos avisa la interactiva que hemos culminado la actividad con de 10. Y listo, se ha la actividad de la La es bastante corta y sencilla.